La residencia para personas con discapacidad ontiñen permanece cerrada desde su construcción ahora ya hace tres años. Por lo cual, preguntamos, ¿cuándo tiene previsto el Consejo adecuar las instalaciones y abrirla? Gracias. Gracias, señora Barceló. Tiene la palabra la señora García por espacio de cinco minutos. Presidenta, señora diputada, en los mismos términos, como yo ya he personalmente la posibilidad de responder esta pregunta tal y como la respuesta en reiteradas ocasiones en este mateix Forum al seu grup parlamentari y a mateixa hi ha una altra pregunta de un altre grup parlamentari en els mateixos termes informe de los següents malgratament no va dir li res nou, ja me agradaría mi li Le respondo a responc la mateixa pregunta insistís que en els mateixos termes michansana acord del 14 de maig del 2007 modificat amb data 12 de febrer del 2008 la Conselleria de Benestar Social l'Ajuntament de Ontinyent i Caixa Estalvis, i Mont de Estalvis y de Piedra d'Ontinyent se establecen las obligaciones y compromisos relativos a la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual d'àmbit ámbito comarcal para la vall de amb una capacidad asistencial de 40 places el preu de la cual va ascendir a 2.500.000 euros. D'acord amb la cláusula tercera se establecen las obligaciones de la Consejería de Benestar Social en el segundo apartado U, es concretar en las obligaciones económicas, asumiendo la administración autonómica el importe de 1.125.000 euros, en frontes 687.500 euros correspondientes al Ayuntamiento y la Mateisa Faixa Així mateix En el apartado 3, la Consellería de Bienestar Social asumía el coste de del equipamiento y la gestión del centro del término de duración de la sesión gratuita del inmueble procediendo a encargarse de las actuaciones administrativas oportunas para adquisició la adquisición del equipamiento y la gestión del servicio en la modalidad, duración y régimen de contratación ajustada a la legislación vigente en la materia. Caixa Ontillén asumía, de mes, de la par corresponden al coste de la construcción, la petición de autorización administrativa para el funcionamiento del centro y la segunda sesión gratuita a la Generalitat Valenciana por un término de 30 años prorrogables una vez construït construir el edificio. El Ayuntamiento de Ontinyent asumía la sesión gratuita a Caixa Ontinyent del terreno sobre el cual se asentaría la residencia, la par correspondiente al coste de la construcción y la bonificación del l'impost de construcciones, instalaciones y obras. No obstante, això, al revés, l'obra, obra, sense que en este trámite Tinguera Cap intervenció la Consellería de Bienestar Social. La mateixa no tenía les corresponents conexiones daigua, energía eléctrica y gas, pel que no podía ser objeto de la oportuna licencia de actividad. Impedíase de FED la sesión para la posada en marcha en funcionamiento del centro residencial. Este FED va a motivar diversas reuniones entre las partes implicadas, mostrando totes ellas la segua bona fe y predisposición a donar solución a los problemas de les connexions señaladas. A banda del detalle esmentado de las conexiones, que habría de estar subsanat antes de qualsevol altra actuació, la conselleria de Bienestar Social, como ya alguien ha en reiteradas ocasiones, no pot comprometer en estos momentos donar una data de apertura ni un termini concreto pel seu equipament, ya que qualsevol acció va la acción se sentir posaría en risc la sostenibilidad del mantenimiento de la resta de infraestructuras y políticas sociales actualmente en vigor. En definitiva, señoría, la Residencia de Discapacitats d'Ontiñén es posada en marcha cuando la nuestra disponibilidad presupuestaria lo permitisca. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, por espacio de cuatro minutos, la señora López. Gracias, señora presidenta. Bien, sí. De hecho, es creo que la tercera vez que estamos eh, respondiendo eh, o al menos debatiendo sobre esta situación. Aquí también en sede parlamentaria, el grupo parlamentario que, sostiene, que le sostiene a ustedes en el Gobierno y en la responsabilidad, a, en la responsabilidad por ejemplo, que usted mantiene, eh, aprobó por unanimidad, es decir, aprobó junto con el resto de grupos una proposición no de ley en la que decía que se iban a poner todos los medios para que en este año se abriera y se pusiera en funcionamiento la Residencia de Atención a la Discapacidad de Ontiñén. Bien, ese es el, el primer incumplimiento, porque esa proposición no de ley que instaba a eso, usted viene reiterando continuamente en esta en esta sede parlamentaria que no es cierto y que no se va a poder acometer, porque se va a poner en riesgo el resto de políticas sociales. Eso depende única y exclusivamente de ustedes, de si realmente les parece importante el abrir este centro que lleva cerrado tres años desde que se abrió, desde perdón, desde que se terminó, o si eh, por el contrario no les parece prioritario y, por tanto, el resto de políticas sociales, eh, pues va a correr peligro, de alguna forma me parece una justificación bastante bastante eh, diría, no sé, bastante irresponsable por su parte, porque si ustedes se comprometieron presupuestariamente, se comprometieron con la Casa de Don Tiñén y con el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento y la Casa de Don Tiñén, han puesto ya, porque esto es algo que usted me dice continuamente. Cada vez que venimos aquí a la pregunta parlamentaria usted me contesta que es que no se han hecho el resto de, de cuestiones en la, de las que se tenían que encargar las tres entidades que participan en el proyecto. Caixa de Untiñén se tenía que encargar del acometimiento del gas, la Consellería del de acometimiento de la luz y el Ayuntamiento del acometimiento del agua. Y usted me dijo en la anterior respuesta parlamentaria que es que si no estaba hecho eso, ¿cómo iban a hacer lo siguiente? Bueno, pues aquí tiene usted que se lo voy a dejar, el informe del arquitecto del Ayuntamiento de Ontiñén, en el que se dice que el proyecto del acometimiento del agua estará finalizado en este mes de junio, con lo cual la obra estará ejecutada ya en este año. Por tanto, el Ayuntamiento de Ontiñén ha cumplido ya con el acometimiento del agua, que usted ya no lo va a poder utilizar como hacía el resto de en el resto de situaciones en las que contestaba a esta pregunta. Y, por otra parte, Caixa Ontiñén, de hecho, ha tenido que hacer una reclamación al alcalde del Ayuntamiento de Ontiñén para pedir que ya que el, la Consellería de Bienestar Social eh, no está teniendo ningún tipo de contestación positiva en torno a su responsabilidad dentro de ese convenio que usted ha citado, por el cual se ponía en marcha el, el, el proyecto de la residencia, están pidiendo al Ayuntamiento que, por favor, eh, les, de alguna forma les bonifiquen el IBI, porque es el la que se está encargando de asumir las cargas impositivas de un edificio que se suponía que se iba a acceder una vez acometido a la Consellería de Bienestar Social, a que la Consería de Bienestar social tenía que empezar a poner en práctica. ¿Y por qué tenía que empezar a poner en funcionamiento? Pues le voy a decir, porque eh, si en política social resulta que esta, esta, la situación de abrir esta residencia va a poner en peligro el resto de políticas sociales, dígame qué son las políticas sociales. Dígame ustedes para qué las conciben. Si se pusiera en marcha esta residencia, se estarían poniendo en marcha 40 plazas de residencia para una población de 93.000 habitantes. Esta residencia es de ámbito comarcal y en la comarca del Val de Albaida no hay más residencias de atención a la discapacidad. Serían 32 plazas 32 plazas para personas con una grave discapacidad. ocho plazas para personas con discapacidad severa y profunda. Como podrá usted entender, ya que no hay ningún tipo de residencia de las mismas características en toda la comarca, la demanda de plazas para cubrir en esta residencia supera la oferta. Y hay unas 42 personas con discapacidad ligera y moderada, más 12 posibles usuarios y usuarias con discapacidad severa y profunda, esperando a esta política social que, al parecer, pone en peligro el resto de políticas sociales, según usted, señora secretaria autonómica. Dígame qué políticas sociales se ponen en peligro, porque lo que se está poniendo en peligro es la atención, atención a estas personas y, además, están ustedes, eh, de alguna forma, totalmente eh poniendo en cuestión todo lo que ustedes aprueban, lo que ustedes convenien y lo que ustedes firman. Dígame qué capacidad de autoridad eh, tienen ustedes para poder decir que podemos creer absolutamente cualquier promesa, cualquier firma y cualquier convenio suscrito por ustedes en cuanto a cuestiones de política social tan importantes como esta si ustedes llevan tres años incumpliendo este convenio y esta necesidad. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora López, tiene la palabra por espacio de cinco minutos la señora García. Gracias, presidenta. Señora diputada, respecto a las conexiones de agua, gas y electricidad, comedit reiteradas ocasiones de respuesta de he copiat y pegate el texto, ya me agradaría a mí, y innovar en el contingú de la respuesta. Comedit siempre, a banda de informar de lo de las conexiones, dic textualmente, a banda del detalle es de las conexiones, que hauria de ser subsanat. la Consellería de Bienestar Social, no, spot comprometer. Y ese es el texto y, además, no hay mala interpretación, las paraules porque es lectura eh, directa. Las nuestras prioridades, el mantenimiento del centres que tenemos en estos momentos. Eh, no pueden crear noves expectativas en cara que el centro está construido, la cual cosa ya es molt avanzada. No pueden crear noves expectativas y emprendre. Una, una gestión de un no-centre cuando tenemos dificultades económicas para mantener los centres que tenemos en estos momentos. La nuestra prioridad es el beneficiario, el usuario, que en estos momentos tiene, eh, está en un centro y al cual le he de donar una respuesta. Eh, respecto a la d'albaida de Albaida, B. Como he comentado al señor diputado, respecto al centro de Denia, dades de, datos de Argos 2011, continente 13 infraestructuras de la Consellería de Benestar Social, 11 de las cuales son de la competencia de discapacidad y dependencia, dos de familia y solidaridad. Dos vivendas tuteladas per discapacitados, un CRIS, centro de reinserción, un, uh, un centro ocupacional per discapacitados, un CEAM per a mayores, dos centres de días para personas mayores, tres residencias para personas dependientes y un centro de día para discapacitados. Pero, la Vall de no solo de estas 11 estructuras del municipio més Gran, que es Ontinyent, sino arriba a 36 centres de infraestructuras de bienestar social. Estas son las nuestras prioridades. Mantindre el financiamiento de estas estructuras para que ninguno de los usuarios que se está beneficiando de ellas pueda entrar en peligro. Eh, la nuestra prioridad son, insistir, las 13.815 places de persones amb discapacitat Per ser fa una dècada eren 7.800 i ara són 13.000 Esa és es la nostra prioritat. La següent serà dotar els punts de la Comunitat Valenciana en les quals hem reconegut si no nos ha construido la residència que fa que ja de places esa serà el futur de la prioritat. Però quins gestor serien nosaltres si ens endeutarem a sabiendas de que l'any que viene no sols no podremos mantener la nova sino tampoc les que tenim en funcionament. Per tant el dos darrere de, de l'U primer, Donen finançament a las places que tenemos en estos momentos y después, cuando espuga, cuando no corra perilla sostenibilidad y no incurrimos en el déficit que tan nos están controlando, sobre la de Ontiñén y Moltes a de la Comunidad Autónoma. Muchas gracias.